Ford es una empresa de deporte y entretenimiento. Eh, principalmente lideramos lo que es el golf, eh, los autos clásicos y el polo eh, en Argentina y, y capaz eh, en, en Latinoamérica. Eh, nosotros hace 18 años eh, que sabemos que nos gusta la vida al aire libre, la calidad de vida, eh, el amor a la vida, el disfrutarla y, y eso es lo que somos y lo trasladamos a, a experiencias de, de las personas que pueden ser profesionales o no eh, están en eso digamos eh, creemos y confiamos que, que en el deporte el aire libre es donde encontrás lo positivo lo bueno y que no puedes dejar de, de hacerlo hoy si vemos cómo estamos hoy en, en cuarentena lo que más ansiamos es la libertad eh, es una forma de ser libre practicando, compitiendo, es espectacular, eh, hacerlo lo más posible y hace bien al cuerpo. Eh, en alguna definición encontré que es el deporte, el aire libre, es donde encontrás a, a Dios, a tu Dios, digamos, cuando encontrás todo lo bueno, eh, con lo cual es lo que incentivamos a que hagan las, las marcas con, con, los, con las personas. Eh, ¿Y un título universitario es un validador de, de lo que definiste aprender y dedicarte, eh, vale la pena, conocer gente que está en la, misma, en, el mismo, en la misma búsqueda y desde ya que si elegís eh, además una universidad afina a tu forma de pensar vas a conocer más todavía un grupo que te ayude a encontrar y, y buscar tu camino. Después eh, la realidad por el contexto en el que vivimos, el país en donde tenemos que, que, que, que, que vivir eh, la, la calle es una escuela en sí misma a mí mi viejo eh, no me incentivó a estudiar a mí mi viejo si querías hacer universidad es tu camino eh, porque lo que tenés que hacer es laburar y si siempre laburás siempre te ve bien lo malo es que te educaron eh, igual que a mí muy, de una manera honesta te vas a tener que laburar 10 veces más ese fue un concepto de de, de valores que, que también lo supe llevar, eh, es cierto, pero eh, después vi, eh, asociar el título universitario con experiencia, con, con, con lo que se puede llamar calle eh, para los momentos de crisis que los tenemos constantemente ayuda mucho, ayuda mucho a entender a la otra persona, a, a conocer necesidades eh, y, a, y, a, y a ver que vale la pena eh, estar un poquito en lo terrenal también, ¿no? No, no, no hay mucho a veces de lo que es teóricamente aplicable en otro país, eh, acá, para tener una empresa. Hice de todo. De todo es, este cuando terminé el colegio, emprendedor nato, eh, yo no podía pagar la facultad. Entonces eh, llamé con un amigo a todas las madres eh, de mis amigos y le ofrecimos fruta y verdura y vendiéndole fruta y verdura yendo los lunes y martes haciendo los pedidos martes 4 de la mañana al mercado de Becker eh, empezamos a llevarle los pedidos los jueves y el, así nos llenamos la semana eh, con la primera mitad del año para poder pagar eh, el fútbol eh, algunas cosas de mi casa también que hacían falta y, y eso me incentivó a profesionalizar un poco el trabajo este, fui cartero en una motito, eh, pinte departamentos hasta que bueno, me dio la posibilidad de después de un año eh, poder anotarme en una facultad, me anoté en la UCA, me pagué la matrícula y los dos primeros años vendiendo medicina prepaga eh, y ayudando a mi casa también. Después de ahí eh, el salto a ser dependiente fueron seis eh, años espectaculares en, en Monsanto, hoy es Bayer, eh, ahí pude aprender lo que es una corporación y, y definir qué es lo que yo quería hacer. Eh, pero fue como hacer eh, una carrera, estudiar en ese, en ese lugar con enormes compañeros y, y que hoy seguimos conectados con, con nuestro grupo de WhatsApp y nos juntamos. Este, y a partir de ahí, eh, después de viajar, eh, de renunciar y, y viajar tres meses solo por Europa, eh, para ver qué era bien lo que yo quería hacer. Eh, volviendo a Buenos Aires para el casamiento de mi hermana, eh, descubrí que lo que a mí me gusta y lo que yo quiero hacer es conocer el mundo viajando y tener experiencias eh, todo el tiempo, es emprender. Y las relacioné con el deporte, eh, las relacioné con el golf, empecé en esa instancia entonces y, y ahí sí me, me aboqué de lleno a a lo que era el golf, eh, todo ese, ese recorrido de, de universidad y trabajo me costó me costó recibirme ocho años. Este, me quedan dos materias. quedan dos materias todavía que no las di nunca. Pero bueno, eh, la, la vida me llevó a, a, a casarme, a tener hijos, me fue llevando atrás de, de, de, un, de un camino espectacular eh, donde esa era donde estoy ahora